¿Cómo estás, Claudio? Gusto de saludarte. Muy bien, pues aquí descansando un rato antes ya. de levantarse. Sí, pues claro, aquí como es como la siesta. Oye, Claudio, bueno, eh, convengamos, eh, cuando te introducíamos eh, en el inicio del programa, queríamos saber un poco por qué. A ver, el ambiente está tan tenso, está tan intensa la cosa, Claudio, que nos gustaría saber, digámoslo, a ver, eventos como la Teletón, yo lo puse como ejemplo, no es que vayamos a hablar del evento propiamente tal, ¿eh? ojo, señora, señor, porque ya me estaban mandando opiniones de varios, de Claudio y el editor, no, no, no, vamos a hablar de eso. Eventos como la Teletón, como la Teletón, que apelan, por ejemplo, al sentimentalismo, a la. A, uno se emociona, para quienes la vemos, eh, se emociona con las historias y todo el asunto. Eh, Claudio, eh, este este tipo de eventos u otros que podrían darse en estas fechas, sobre todo en estas fechas eh, pueden ayudarnos a bajar un poquito la, la intensidad en cuanto a, a lo bélico que de repente uno se lee en redes sociales todas las peleas que se forman o en la vida diaria Sí, como, como dices tú, esta época es una época de emociones eh, por 100 mil cosas porque es Navidad, porque es Año Nuevo, porque hay que hacer una reflexión, porque estamos llenos de estrés, porque hay candidatos, porque hay votaciones, porque se renuevan contratos, se acaban contratos, porque hay que tener dinero para los regalos, porque hay que hacerse en la Navidad, porque se fueron muchos seres queridos, se fueron amigos, es decir, por donde se le mire, estamos llenos de emociones, de muchas emociones. Para algunos pueden ser muy buenas, para otros no tanto, para otros negativas, en fin, cada uno tiene su, sí. su forma de vivirlo, y, y de enfrentarlo. Claro que sí. Eh, ahora en, usando, como ejemplo, la Teletón o, o las votaciones, eh, que son como dos cosas distintas, ¿no es cierto? Porque la Teletón supuestamente une, eh, nos llenamos de emociones, pero las elecciones también nos llenamos de emociones. Pero Porque emociones distintas que... serán, emociones distintas, claro, hay un tema también de de, la, de las emociones que son medias distintas también, Claudio respecto a que las elecciones quizás claro, generan emociones buenas, por ejemplo para quienes podrían ganar después eh, para los triunfadores para los perdedores, no tanto eh, aquí, y hay un tema más de eh, diría yo de, en, la, en campañas solidarias eh, se podría hablar de un, algo más emotivo, más, más que apela al, al corazón que al alma en particular o a la mente, como en las elecciones sí, eh, es que en todo hay emociones eh, de las neurociencias todo lo que nos mueve son emociones y las emociones le damos un carácter racional, Claro. por lo tanto eh, el que opina de política el que Caz o o Oboli. ¿cómo se llama este otro muchacho? Boris, eh, cualquiera de los dos eh, están con eh, ideas y uno apela sus ideas pero detrás de la idea está la emoción yo me la juego por el uno o por el otro claro eh, y en la teletón también, es decir eh, hay emociones que tienen que ver con la empatía, se apela a la empatía, tenemos neuronas espejo en, en nuestro cerebro que repiten, aprenden a repetir emociones, comportamientos acciones, y es por eso que por ejemplo, la teletón apela a, a lo que son nuestras sensibilidades, nuestros dolores, nuestras eh, falencias para desde ahí construir un discurso y que podamos estar más sensibles para cooperar o los cigarrillos pueden ganar emoción del dolor y de lo que a mí me puede pasar si sigo fumando. Eh, son emociones que en general que son bastante pasajeras. Eh, no son tan tema. profundas, pero sí, sí generan respuestas rápidas. Claro. es el tema, Claudio. El, el tema de la. De la eh, que es pasajero y que quizás eh, tiene un, un, un tiempo corto eh, de duración. Eh, a propósito de, de que también podemos eh, eh, señalar, ya y saliéndonos del tema, por ejemplo, una campaña solidaria con las elecciones que se vienen, eh, poder también analizar, porque muchas veces siempre cuando hay una discusión o cualquier cosa dicen, oye, ya, pero es que este aquí, este ahí, y todo, la crítica, la crítica, la crítica, pero resulta que la autocrítica también de repente se echa de menos en esto, ¿Ah? ¿eh? Hay que hacer un ejercicio de introspec introspección, como le llaman, ¿No? Sí, es que tal como tú dices, la tendencia es a uno pararse como eh, alguien que sabe, siempre siempre uno va a creer que sabe. Sí, pues. Siempre voy a creer que yo tengo la razón, es decir, si uno piensa que no tiene razón es porque quizá la autocrítica puede estar muy muy baja, pero también cuando uno cree que está muy seguro todo, también podemos estar hablando de un exceso de seguridad que no está no es uh -huh. porque eh, la autocrítica tiene esa característica de decir, bueno, estas son las cosas positivas o negativas que veo en el otro, en la situación pero en qué medida yo he contribuido a que esos negativos se fortalezcan, claro. eh, es decir siempre tenemos alguna responsabilidad social para que las cosas negativas funcionen también. Claro. Es decir, todos estamos eh, como capitanes cuando gana el equipo, pero felicitando, eh, pero cuando pierde el equipo, eh, no, los otros son los malos, y uno no. Sí, bueno. Entonces, es ahí uno tiene que meterse y decir, en la relación de pareja, por ejemplo, la relación de pareja es de dos, mm. no solo del uno o del otro. Y cuando uno tiene esa capacidad de poder poner en la balanza, decir, aquí en esta parte quizás yo me he equivocado y quizás por mi equivocación o por no tener una visión clara, porque de repente uno ni siquiera tiene eh, intenciones de equivocarse, sino que no, no pudo meditar, no, no se dio cuenta de lo que puede suceder, y termino incurriendo en errores involuntarios que pueden dañar a otros. Cuando empiezo ese, en, en esa introspección, en decir, a ver, ¿cómo me llega esto? Porque, por ejemplo, usando lo que seas tú, la Teletón, uno podría ayudar y dar 5.000, mil 10 100 millones, no sé, pero eh, cambio yo cómo ser una persona más solidaria... O, o me liberé el cachito de la emoción terrible que sentía en ese momento y di 50 pesos, pensando uh -huh. en la teletón claro. pensando en un en familiar, en un amigo. Eh, me pongo la mano en el bolsillo o en el corazón para ir en su, en su ayuda, eh, o para poder entender que quizás en lo conflictivo a lo mejor alguien tiene que dar una mano positiva. Es decir, eh, si tú estás criticando a alguien, ¿cómo yo puedo hacer un aporte para uh -huh. no seguir eh, discutiendo u ofendiendo o destruyendo? porque como dicen por ahí muy, es muy fácil hacer leña en la y, el y claro. para eso somos pero excelentes de repente. Claro que sí. Hoy estamos con Claudio Cornejo, eh, ustedes pueden, yo voy a empezar a mencionar lo disrillados, Claudio, ingresan ahí a Doctoralia y ustedes pueden encontrar ahí en ese sitio a Claudio Cornejo, ustedes lo buscan como Claudio Cornejo San Bernardo por último, pero ahí les va a aparecer, para no poner el link largo ahí todo el rato, pero si lo buscan con Claudio Cornejo, así les va a aparecer en el sitio de Doctoralia para que puedan pedir horas consultas ahí en la calle Victoria 350, donde está ubicada su, su consulta para atender pacientes ahí, el psicólogo Claudio Cornejo, mire ahí está lo, lo agarré todo acá Claudio, Está ¿eh? bueno está bueno el, está bueno el, el sitio el link está bien, ah, es lo que, uh, Claudio, oye, Claudio. Bueno, a ver, tenemos también la invitación a nuestros amigos auditores para que um, participen con nosotros. Fíjate que um, para que lo hagan a través del WhatsApp: más 5699 2007 Tenemos que cuidarnos mucho porque, además, a ver, eh, y me baso, eh, por ejemplo, en lo que pasa con los políticos, en el, en el sentido de que, por ejemplo, hay veces que. Tiran una declaración y después, chuta, es súper fácil decir disculpas, pero, oh, per, perdón, ofrecer disculpas. Pero ya lo dicho y ya lo hecho está. Y, y lo conversábamos el otro día, o sea, eh, eh, eh, por ejemplo, meterse en la vida, no sé, que hacer una crítica entre, entre eh, contendores políticos eh, o... Desde, un, eh, desde una posición por ejemplo detrás del, del anonimato o aquí no tanto el anonimato y me voy a referir por ejemplo espe espe específicamente a un caso que ocurrió con un candidato eh, ¿no ves que ahora mm, el, el ex candidato Franco Parisi hace un programa que, en el cual hace un rato estuvo José Antonio Castro. bueno y, y en esas reuniones virtuales es un video que está viralizado incluso eh, descalifican por ejemplo a Gabriel Boric a partir de lo que, a partir de su físico, los que, estaban, los que han hecho su programa anteriormente, eh, lo guatonían de aquí para allá y todo el tema. Por otro lado, también hemos escuchado cuando, por ejemplo, eh, parte de la crítica va también hacia otros integrantes de la familia de, de, de José Antonio Cast, por el lado de él, por ejemplo. Entonces, uno dice: ¿qué tan válido es? Llegar a ese tipo de argumentos que pueden herir muchas veces Para después, con una li liviandad tremenda, eh, ofrecer disculpas Y aquí no ha pasado nada, pero el daño queda po. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Es no es eh, e ¿Esto es una pelea del todo vale? O sea, muchas veces lo mismo, esa del todo vale Se va ahí y se ve claramente en, en los políticos y también es como fácil decir, mira cómo critica uno al otro, pero eh, en la vida familiar también puedes decir, oye, tu mamá, oye, tu hermana, claro. fíjate, eh, eh, el cuñado que me gasto, eh, y empiezo a criticar a la familia, y, y cada vez que critico a la familia o critico a alguien querido, el, eh, estoy haciendo daño también. Estoy haciendo daño porque, por ejemplo, que sea mucho en la relación de pareja, eh, terminan criticando al otro, o aceptan solo a su pareja y a nadie más. Claro. Entonces... Aquí no entra más tu madre, aquí no entra más tu padre, no entra más tus hermanos. Claro. ¿Y, y cómo se hace eso, cómo la persona que tiene esa disyuntiva, en ese jaque mate, eh, se escinde, se divide para decir, ya, eh, con mi señora o con mi esposo, eh, yo soy único y eh, no tengo familia y tengo que buscar mi familia. Entonces esas cosas son complicadas. Sí. de calificar primero, como decías tú, a nivel político, pero que sean en muchísimos casos porque uh -huh. es una forma que uno tiene de defenderse cuando ya no tengo argumentos, cuando ya no me importa el otro, cuando ya no estoy preocupado de la sensibilidad del otro de poder salir al encuentro, un encuentro de diálogo, de comunicación, de compartir lo que siento, entonces me siento atacado y uso los recursos más más instintivos. Pues ni siquiera podría decirlo más bajo porque sería claro. peyorativo, sino que más instintivo en donde pierdo la capacidad de diálogo. Mm, claro. Uno, uno de repente se pregunta, Claudio, eh, ¿a qué nivel quizás qué vamos a ver en la campaña próxima, en la próxima campaña presidencial o, o cuando hayan campañas de elecciones, campañas políticas? Porque ya con todo lo que hemos visto ahora, ¿qué, qué, qué, qué se podrá esperar para la próxima? Porque, a ver, yo eh, recuerdo haber visto un video hace un tiempo, a ver, para que nuestros auditores hagan el ejercicio alguna vez, véanlo eh, vean, busquen un debate político que se generó en un programa que se llamaba a esta hora se improvisa histórico programa de entrevistas del canal 13 que mm, llegó, bueno, hasta hasta el año 73, ¿no? Eh, donde participaban José María Navasal Julio Martínez, eh, Jaime Celedón, eh, había otro panelista había un cuarto panelista no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cuál era pero por ahí anda la cosa es que Ahí, por ejemplo, se enfrentaban, ahí sí que estaba polarizada la cosa para que vamos a decir, pues, Claudio, me de antes del 11 de septiembre del 73, pero ellos eran muy intensos para pa debatir los invitados, por ejemplo. Y había un representante del Partido Comunista, y creo que por el otro lado estaba Jaime Guzmán o alguien de, de, de la y era o Alessandro, no recuerdo, pero era una intensidad en el debate, el griterío que ni te cuento, pero jamás una mala palabra jamás una descalificación eh, antes de eh, hacia la otra persona, descalificación en lo personal pero, y con argumentos si decía, eh, eh, y le decía y un, un garabato nada, o sea, un vocabulario pero que lo envidiamos todos, lo envidiaríamos todos entonces uno se pregunta si los tiempos tienen que cambiar para mejor en muchas cosas ¿por qué estamos tan descalificativos hoy por hoy? si y ni siquiera en ese, en ese uno de los peores momentos de la historia de Chile ocurría Creo que en ese sentido hemos ido perdiendo, eh, la, como decía recién, la capacidad de reflexión, de, de instruirse, de eh, discutir o conversar con argumentos. Y cada vez nos vamos quedando más desde la eh, sensación de que yo tengo la razón, uh -huh. pero que pierdo la razón. En ese mismo instante, instante que creo que tengo la razón, okay. pierdo la razón porque quiero ganar eh, sin mediar argumentos. Y, y por eso a usar cualquier cosa que parezca argumento y que puede ser incluso vemos a, a, a, a las riñas y golpes y disparos y muertes porque es donde uno intenta eh, imponer su supremacía por el otro, pero sí. eso no es eh, el ser humano, digamos, perdemos esa capacidad, como decías tú ahí eh, en el debate, en el diálogo sano, franco sincero, eh, pero también con esa sensación de fraternidad para construir que eh, uno no hace eso eh, sí. es como la relación de pololo, ¿no es cierto? Uno está conquistando a una niña o al revés uh -huh. eh, uno puede llegar a ciertos a, a ciertas discusiones, pero siempre con el tino, de, con la empatía de que el otro no se vaya a ofender, uno cediendo postura ¿no es cierto? Oye, contame a las seis, mira no puedo a las seis, entonces a las seis ¿no te parece? Sí, claro. vamos negociando, pero eh, cu cuando uno ya siente que uno es el que manda no importa, se notan los trabajos, los que llevan más tiempo los trabajos, sienten que son los dueños de la empresa claro y, y se van a imponer por los que llevan menos tiempo y claro. los van incluso a humillar a los que son a los que llevan menos tiempo, precisamente porque siento que yo tengo la verdad eh, tengo eh, todo sí. oye, pero eso oye, es conocer a los... Estamos con Claudio Cornejo, psicólogo en Vivo Vivo en la radio, en el trasnoche a ver eh, quiero a propósito de, de, de lo que decías todo recién, Claudio, dialogar Ay, también hace un par de horas está en TVN el vocero de Jaime Belolio. Y fíjate que decía que, a propósito de la, esta definición que está saliendo ahora, si algunos son octubristas, otros noviembristas, por todo lo que pasó en 2019, primero el estallido, después la, este acuerdo por la paz y la nueva constitución que se generó en noviembre, y él hablaba de... El diálogo, precisamente, del llegar a los acuerdos, que eso le faltaba mucho, y que esa noche, se, eh, que le faltaba mucho al país, y que esa noche del 25 de noviembre, no, perdón, fue el... claro, pues, del 25 de noviembre, el, del 2019, eh, hubo que parlamentar mucho, y él parlamentó mucho, y por ejemplo, ahí, conoció más en profundidad a Gabriel Bolch, que también estaba ahí, bueno, en fin. El parlamentar, nos falta tener quizás más tolerancia y paciencia para escuchar al otro parece que estamos súper malos para conversar por estos días ¿eh? es que casi se ve como o para ser, escuchar, ser débil uh -huh. es como es como así oye pero sean pura palabra y, y nada concreto uh -huh. porque lo concreto se confunde con llegar a resoluciones que es cierto no es cierto no puedo estar todo el día hablando y, y palabras tan solo palabras y si una canción hace tiempo Sino uh -huh. que hay que mostrarlo con hechos, pero los hechos se muestran en un consenso, es decir, en donde lo, las partes eh, tengan alguna ganancia, ambos, en donde eh, los dos tengan algún beneficio en cualquier situación, que sea en suelto, trabajo, relación de pareja. Eh, y sea, se puede, eh, Claudio, y se puede obtener, o sea, se puede. Cómo, ¿Cómo hacer entender o cómo poder asumir el hecho que si yo escucho al otro, escucharlo, no, no oírlo, sino escuchar? con paciencia, que me entren en sus palabras, eh, de asumir que quizás si yo pierdo la discusión o pierdo el punto, no es tan terrible saber perder en el fondo. Sí, es que, tal como dices tú, escuchar es, es tratar de descubrir en el otro cuáles son las cosas que pueden ser interesantes, cuáles son las cosas que son positivas, descubrir en el otro qué me puede servir a mí para enriquecer mi punto de vista. Uh -huh. eh, cómo encontrar que el otro es un buen tipo, una buena persona y cómo me puedo enriquecer del otro, casi aprovecharme del otro en sus ideas, tomar sus ideas y usarlas para mí o sea, casi suena manipulador, pero también es interesante es decir, cómo me ubico, uh -huh. la teoría de Rousseau, el buen salvaje es decir, todos nacemos buenos y la sociedad nos puede corromper uh -huh. <coughs> pero está la otra la teoría de Thomas hobbes que eh, son, esencialmente somos Intrínsecamente perversos Claro Oye, ah, ah, bueno, espérate, espérate, un poquito ¿Qué gran, Qué gran punto Intrínsecamente perfectos O sea, perversos per perversos. Perversos. Perversos. Mm. perversos Oye, pero ese punto, o sea En el fondo parece que ahora Esa, esa perversidad intrínseca eh, Nos está saliendo mucho más fácil Entonces, parece eh, El punto es que hemos sido creyendo Que es así eh, sin embargo eh, desde el punto de vista personal y yo creo que más que personal, yo creo que de muchas personas y de muchos que están escuchando el programa o viéndolo nos eh, damos cuenta que hay cien mil cosas que son positivas que seguimos creyendo en la persona que se, por eso eh, la teletón funciona más allá que no nos guste o si sí nos guste pero creemos que se va a usar el dinero creemos que hay niños que avanzan que se mejoran creemos que mi amigo a lo mejor me pidió Disculpa, de corazón y le vuelvo a creer. Creo que mi pareja me dijo tal cosa y le vuelvo a creer. Porque eh, quizás no somos intrínsecamente perversos corazón, sino que seguimos todavía, y pese a que se ve así, eh, pensando que somos esencialmente buenos. Mm. Hay que tener mucha precaución también. Yo creo que también, a ver, que podamos entender que hay que tener precauciones para decirle otra cosa a una persona tener cuidado en las palabras, Claudio, eh, asumirlo así, creo yo, no sé si tú también lo, lo, lo tienes bajo el punto de vista eh, de, de, del, de la profesión, del hecho de cómo concientizarse para en el fondo medir medir la palabra, contar hasta mil, por ejemplo, puede ser una buena una buena receta. Sí, y hasta diez mil incluso. Ah, ya. Porque no sé, el otro día en, en... Y que, y que sea mucho, pero me viene este ejemplo eh, el, ma, el matrimonio él siente que fue engañado por su señora a uh -huh. partir de una, de una escena que vio él uh -huh. se sintió engañado de, en la relación, ¿Ya? por otra persona pero yo le pregunto, pero esa escena que tú viste eh, ¿tú sientes que ahí hay un engaño? ¿tú estás seguro que es un engaño? sí, estoy seguro, yo digo pero si piensas toma la escena más amplia eh, ¿hay un engaño? sí yo le digo, a ver, explícame por qué y no puede explicar de que hay un engaño porque lo que él ve, que vio que la señora iba retrocediendo en el sofá, eh, no había nada. Claro. Es decir, fue producto de su creencia, su imaginación, que no puede pasar. Es decir, no puede pasar muchas veces que confundamos las cosas. No digo que él esté malo o no, pero eso es lo que sentía. Sin embargo, él le pide a ella explicaciones de por qué ella lo engañó. claro Es decir, le, le cargo a la otra persona lo, mi inseguridad o mi equivocación o mi eh, o mi confusión mm. él se dio cuenta de que él estaba confundido después de la conversación se dio cuenta sí, no es cierto que yo haya visto que me engañaste, sí siento que me engañaste, que siento pero ese paso es importante cuando uno dice, mm. no ha pasado, pero lo siento por lo menos. Está lo, lo racional versus lo, lo que pueda generarse, como se dice coloquialmente, desde la guata el, el, el siento que versus el yo vi efectivamente que ¿Ah? Sí. Y, y siempre termina ganando lo emocional, la guata, lo, mm. eh, la emoción. Y por eso surgen todos los conflictos, porque eh, perdemos la objetividad. O muchas veces creo que mi emocionalidad tiene razones. Mm -hmm. Entonces, todos opinamos de que esto es de esta manera o de esta otra, y nos jugamos por eso de que hay conspiraciones en todo el planeta Tierra por manos ocultas. Y, y puede ser cierto. Pero, pero preséntame ¿Dónde base, están po. las pruebas? Claro, ¿Dónde exacto. está el, el ser humano? Muéstrenme por favor ahí la cara, el nombre, el apellido dónde vive, cuánto plata tiene y, y, y cómo lo dijo eso está siempre en la nebulosa y, y funcionamos nosotros siempre un poco desde eh, ese misterio que eh, nos mueve un poco la curiosidad, a lo morbo a ver qué pasa ahí pero que perdemos toda racionalidad. Es como el horóscopo es como eh, las cartas y un montón de de cosas que nos pueden decir cómo vivir, uh -huh. pero que no habría ninguna base empírica, concreta, para poder definir, es cierto o no es cierto. claro Lo único cierto es cómo me va en la vida, cómo avanzo en la vida, cómo no hago daño al otro, cómo eh, ya no me dicen que soy machista, o que soy cerrado, o que soy cerrada, o que ya no me dicen que soy manipulador o manipuladora, sino uh -huh. que he cambiado y ahora siento que mi familia está mejor, siento que mi relación conmigo mismo está mejor, que ando más en paz, etcétera. Claro. Hay indicadores siempre concretos. Oye, Claudio, estamos con Claudio Cornejo, se lo dice una auditora acá, a ver, déjame ver si puedo encontrar el... El, el comentario que, que me quedó. A propósito de lo que yo conversaba hace un rato sobre el, eh, estos debates, donde se cuidaba mucho el vocabulario, pero además, donde nos entraba en la descalificación eh, personal. Mira, aquí hay un, un comentario que nos llegó a través del WhatsApp, más cinco, seis, nueve, nueve, doscientos, siete, ocho, ocho ocho Y mira, ahí lo vamos a pasar a leer. Antes se acostumbraba a ser hipócrita para evitar conflictos de todo tipo. Hoy, en cambio, se es más sincero, pero muchas veces sin argumento. O sea que bajo la sinceridad dejamos al descubierto también Al, al no tener argumentos Desconocimiento po. Exacto Es que Esas dos palabras que dice nuestra amiga Yo creo que habría que tener cuidado Porque hipócrita podría ser Medirse para no dejar la escoba claro. Entonces podemos decir Oye tipo, ¿por qué no dices lo que piensas? Uh -huh. ¿O por qué no dices las cosas tal como son? Pero si digo las cosas tal como son O digo las cosas tal como pienso eh, puedo destruir un montón de cosas claro. porque una cosa es que yo diga oye Gonzalo, sabes que tú eres un desgraciado tú eres un desgraciado, te adjudico a ti una característica o, o decir, sabes Gonzalo que de repente yo siento que tú eres un desgraciado no sé por qué lo siento yo, es raro eh, a lo mejor no sé. eh, me siento con la autoestima baja, claro. entonces ya no recaigo mi, mi acción o mi emoción sobre ti, sino que te invito a cuestionarme y a decirme por qué quizás me pasa esto soy un Entonces, eh, eh, yo encuentro que tú soy un aquí un allá pero porque a mí se me paró la pluma nada más <ríe> tal cual ¿eh? se fue me escuchas ahí me escuchas sí. ahí se nos fue el audio ahí sí, ahí sí. te decía Claudio sí. que tú quedas como como cualquier cosa eh, te puedo yo decir la, la, las las eh, barbaridades más grandes de este mundo pero ¿eh? ¿y por qué? ¿Y porque se me paró la pluma nomás porque se me ocurrió po. ¿por qué? Es, es? ¿sí? si sí, se nos fue el audio nuevamente estábamos Uy, ahí con problemas latino, de. Ahí. Sincero es... ¿podemos empezar de nuevo la idea Claudio? porque ahí retomamos ahí. la comunicación Ya está. ¿sí? Ya. decía entonces que el ser sincero será eh, decir todo lo que viene en mi cabeza, uh -huh. es decir todo lo que yo quiero, claro. es todo lo que se me ocurre, o bien decir la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? Claro. claro. No, hay la verdad, entonces eh, es mejor en alguna medida ser cuidadoso, eh, tener tino, uh -huh. tener sabiduría, tener empatía para decir algo. Claro. Porque eso es lo que hago bastante tiempo, es decir, en, en post de ser sincero, digo que eres tu Y si no lo digo, puedo parecer hipócrita. Claro. No, claro. yo creo que hay que ser sincero, decir. Pero ese apelativo también que... nace de la guata, po. Es el... Ah, no digo la cosa porque eh, eres hipócrita. ¿Y qué es a mí? ¿Puede ser eso? O puede ser. Porque eso es algo súper subjetivo que tú estás pensando de mí. Pero si yo tengo una razón más de fondo por la cual no decir algo. ¿Por qué cree toda la gente, Claudio, que quizás es un deber decirlo todo, siempre? Claro, eh, es bueno hacerlo, pero eh, quizás, yo creo que la clave está en el modo, en la forma. Yo creo que por ahí se basa todo. Puedes decirlo, pero la manera es la clave. Esa es la asertividad que le llamamos. Ay. Es decir, yo puedo decir todo lo que quiera, pero siempre usando las palabras yo pienso, yo creo, a mí me pasa, eh, desde uno no poniendo lo mío en el otro entonces esa es la asertividad y en el momento correcto a la persona correcta claro. y directamente y con esa humildad que invita a conversar, pero no creyéndose uno que es el, el dueño de la verdad porque no existe, eso no es cierto claro. no hay... y como dices tú también tengo derecho a callar así es Oye, eh, estimado Claudio, nos vamos a ir despidiendo ahora, pero, oye, agradecerte... Ah, quiero leerte otro otro comentario que nos llegó antes de despedirnos, mira, para cerrar. Eh, hay muchas descalificaciones entre los seres humanos, y después con pedir disculpas, ya los dichos no tienen valor. Atentamente, Pedro Cornejo, desde San Bernardo, mira, Cornejo y de San Bernardo, querido Claudio, mira tú. Y se llama igual que un tío mío. Así que mucho gusto, Pedro Cornejo de San Bernardo. Estamos en mira, mira, mira tú. Esto que dices tú es, es muy claro y se parece a los niños. O se parece a las personas que consumen droga, por ejemplo. Ya. O cualquiera que tenga poca habilidad en el control emocional. ¿Qué significa eso? Que digo cualquier tontera, cualquier cosa que viene a mi cabeza. Porque no tengo la capacidad de frenar el impulso. Uh -huh. Y después me veo en la obligación de que disculpas. Pero esas disculpas ya no sirven de nada como es sacar nuestro primo hermano que está ahí y uh -huh. ya hemos hecho un gran daño. Por eso es cómo aprender a decir las cosas. Porque a lo mejor sí. lo que dije sí tengo razón. Pero lo dije tan mal de tan mala manera que lo que sale de mi boca son solo ofensas. Y cuando salen ofensas, otra persona se va a dañar y va a sentirse atacada o va a querer atacarme a mí o va a querer arrancar. Claro, claro, y a lo mejor sí, sí tiene razón, pero ¿cómo descubrir las palabras acertadas para generar un espacio de construcción sí. de, de comunicación. Oye, Claudio Cornejo, ya te queremos agradecer la presencia en esta madrugada. Te pasaste. Muchas gracias como siempre por la disposición y contémosle a la gente, contémosles a, a nuestros auditores eh, dónde te podemos ver finalmente, dónde te podemos ir a ver y consultar, porque aquí mientras yo hago el respaldo por Vivo TV, cuéntanos. Muy bien. Eh, me encuentran en YouTube, Claudio Cornejo, psicólogo, o en la página Doctoralia, en donde atiendo en San Bernardo, online, tengo dos direcciones en San Bernardo, que es la que aparece en Victoria, pero también en Barro Sarana. Uh -huh. Es decir, todo eso en San Bernardo. Y la otra línea online que permite que llegue la atención psicológica a distintas partes de Chile y del mundo, que también tengo algunos pacientes de otra parte de, Buena. del planeta Tierra. Y resulta muy enriquecedor para mí también compartir con otras personas. Muy bien. Eh, así que... Tengo Bien, Claudio. Oye, muchísimas gracias por la contribución en esta madrugada. Oye, que la, la alergia me tiene, pero enfermo por estos días, con la, con la crisis alérgica, pero que ni te cuento. Tú mismo eh, me viste la otra vez, cómo como andábamos un, a, hace un par de semanas, pero no, no eh, ahora por lo menos estamos eh, un poquito. Por eso que he estado tosiendo de repente cada cierto rato. ¿ah? Mil disculpas, ¿no? Era que... Eh, otra cosa, Claudito querido y amigos auditores. ¿eh? No, no es COVID ni, ni. No, nada por el <ríe> estilo. Solo alergia. <ríe> Solo alergia. Te, te mandamos un tremendo abrazo. Listo, Saludos a todos, a, a William y a nuestros amigos que están escuchando y viendo el programa. Vale. Que vayan muy bien que descansen. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Un abrazo, chao, chao, Claudio. Nosotros a la una de la mañana con 50 minutos hacemos un corte. Volvemos y luego. Antes sí, a ¿eh? Mercado Mayorista Lo Valledor informa. Chile se encuentra en una nueva etapa en la que se hacen exigibles.